La ¿Qué tal? Estimados seguidores de Aldia.com.es, ya estamos en vivo a través de nuestras plataformas digitales Aldía, Aldia.com.es y también eh, nuestro canal de YouTube Aldía Noticias. Hoy eh, bueno, vamos a conversar un tema muy interesante. Eh, ya en el estudio se encuentra el abogado Ulises Naranjo. Él bueno, eh, ya ha, ha mostrado ¿no? su interés de participar en las en, como candidato a alcalde en las elecciones del 2023 como candidato a alcalde de Quevedo, él ya ha mostrado su interés. Y vamos a conversar un tema muy interesante, amigos. Recordemos que ya inició pues la carrera electoral, ya el CNE pues dio inicio a este proceso, ya los movimientos incluso se encuentran eh, realizando las inscripciones para poder de alguna manera calificar y poder terciar y participar ¿no? en estas próximas elecciones que de hecho pues, van a ser muy interesantes porque se van a cumplir en un tiempo de pandemia, en un tiempo de crisis, tanto económica, política. Y social. Vamos a conversar con el abogado Ulises Naranjo, pero primero, bienvenido abogado. Muchas gracias, querida licenciada, por la invitación. Un saludo a todas las familias del Cantón Quevedo. Es importante este espacio que me brindan, pero bueno, para poderme dirigir hacia mi ciudad, ¿no? Así es. Bueno, abogado, conversemos primero acerca de eh, su interés, ¿no? De participar en, en, esta, en esta nueva contienda electoral. Usted ya eh, participó ¿no? en el 2019 eh, también lo hizo para asambleístas de la provincia de Los Ríos coméntenos eh, cuál es eh, este interés, no volver a, a terciar para las elecciones que se vienen Bueno, yo siempre manifiesto a todas mis personas que, que, que tenemos una, un grupo de trabajo, a todas las, las personas que a veces formamos relaciones entre amigos siempre les digo que cuando uno le nace servir al pueblo, entonces uno tiene que continuar hasta poder cumplir con ese objetivo principal. En el caso mío, bueno, he contribuido con la ciudad, con ciertos sectores, los más desprotegidos del cantón Quevedo a lo largo de, de mi vida. También he contribuido profesionalmente con muchas personas, eh, tanto en asesorías y en trabajo como abogado que soy. Lo importante que, que busco dentro de la participación política no es captar un espacio para monopolizar una identidad o un nombre de Ulises Naranjo. Lo que busco es tratar de llegar a la alcaldía del Cantón Quevedo para de esa manera romper los esquemas y los prototipos que nos mantienen a nosotros durante toda la historia de la vida política del Cantón Quevedo y por no decir la parte del país. Ese esquema es el que a nosotros nos tiene en retroceso, sabiendo que el cantón Quevedo es un cantón que genera demasiados recursos económicos, pero es una lástima que sigamos estando e incluso vayamos en retroceso y quedemos prácticamente como uno de los peores cantones del país. Así es. Bueno, analizando un poco su candidatura en el 2019 eh, bueno, y esa motivación ¿no? que, que tiene, eh, en el 2019 usted obtuvo un penúltimo lugar. ¿Qué cambia ahora? ¿Qué, qué, qué, qué considera que, que la población quevedeña, bueno, lo, lo volverá a apoyar esta vez, teniendo en cuenta, bueno, que se han nombrado a muchas personas, hay muchos perfiles. ¿Qué es lo que va a cambiar usted para que esta vez, pues, la población, pues, le pueda dar el respaldo que usted necesita y poder llegar a ocupar, pues, el sillón del Cabildo? Pero efectivamente, efectivamente, lo que llega fácil, fácil se va. Siempre lo he dicho. Eh, tengo mucho conocimiento en lo que es administración de empresa, no soy profesional en ese tema, pero tengo un adagio chino que lo que nace grande termina pequeño. Entonces, sí, tuvimos un espacio mínimo de aceptación en las elecciones que se dieron el año 2019, pero fue por algo de inexperiencia eh, por parte del equipo que nos acompañó como concejales, también un poco de... ...desacuerdos dentro de la agrupación que teníamos... ...cantonal del movimiento al cual yo participé... Eh, ...hubieron candidatos excesivos... ...15 candidatos, si mal no recuerdo... entre los cuales salieron unos que otros que... ...prácticamente convencieron al pueblo... ...entonces para llegar a este punto de vista es importante... ...primero captar la atención del pueblo... ...y cómo la captas con un convencimiento en base a una propuesta... ...propuestas que hasta el día de hoy ni una se cumplió por parte de, de la actual administración y por parte de muchos candidatos que incluso hasta prometían cosas completamente ilógicas que están fuera de la administración pública. Ese fue el punto que quizás eh, no nos permitió a nosotros llegar porque hicimos unas propuestas completamente claras, nosotros nuestro fin era luchar en beneficio de la ciudadanía, en beneficio económico, en beneficio estructural de obra pública y en beneficio educacional. Tanto fue así que presentamos el proyecto para la creación de una universidad donde íbamos a tener facultad de medicina, que es lo más importante que necesita el Cantón Quevedo. A una persona está enferma de gravedad, tiene que viajar a Guayaquil, Quito. Buscábamos también la creación de una facultad de, de derecho y una facultad de arquitectura la creación de un hospital oncológico y de enfermedades prioritarias en el Cantón Quevedo, pero si la ciudadanía se dejó llevar por otras propuestas. Quizás ese punto no es porque Ulises Naranjo haya tenido una pésima participación. También recordemos que el factor muy importante dentro del medio de, de, de, de política influye también bastante lo que es el tema de prensa. No tuvimos la prensa de nuestro lado, solamente... Pocas fueron los medios que nos dieron ese respaldo como es el de ustedes y otro medio que no lo puedo nombrar por respeto al medio de comunicación a la cual ahorita estoy dirigiéndome en la entrevista, ¿no? Así es, bueno, estamos conversando con el abogado Ulises Naranjo, tema muy interesante, ¿no? Él ya, como les había manifestado, ha demostrado su interés en, en participar en las elecciones eh, seccionales del 2023. Bueno, abogado, eh, coméntenos un poco acerca de los méritos que usted tiene, ¿no? Usted es abogado, tiene méritos a nivel personal, profesional, pero ¿cuáles son esos méritos a nivel de comunitario, a nivel de sociedad, eh, que usted, eh, para que la ciudadanía no conozca, porque lo que no se comunica, pues no se conoce? Sí, eh, lo he dicho varias veces, que todo lo que he desarrollado mmm, desde mi edad temprana, prácticamente desde los 19 años comencé a ser... ...trabajo social, trabajo comunitario... ...a través de la fundación Semillas de Alegría... ...una fundación que a mi corta edad... ...hice el sacrificio inmenso para lograr inscribirla... ...en ese tiempo era... ...no, no era el MIES, era el Ministerio de Bienestar Social... ...creo que se llamaba en esa época... ...entonces incluso autoridades del Cantón Quevedo... ...que van sorprendidos porque... ...como un joven sin ninguna experiencia profesional... ...laboral ni política había obtenido tremendo triunfo, tremendo triunfo de haber constituido una fundación netamente de carácter eh, humanista y con una personería jurídica. He venido trabajando en eh, pos de las personas de bajos recursos económicos, en el tema profesional, pues bueno, quizás muchas personas han estado bajo el respaldo eh, profesional mío como abogado. Eh, He defendido a la parte obrera, a la parte trabajadora, a la parte empresarial, a la parte desposeída, incluso he defendido a varias personas del municipio del Cantón Quevedo que de manera intempestiva entre trabajadores y empleados fueron despedidos, suspendidos de sus labores injustamente y bueno, logramos incluirlos nuevamente a sus puestos de trabajo. Pero la lucha es grande, la lucha continúa porque una sola persona no puede transformar un esquema eh, gubernamental, en este caso de, del Cantón Quevedo. Lo importante es tratar de obtener el respaldo, primero el respaldo político, luego del respaldo político ya venir, crear una organización estructural que gobierne de la mano con las personas. ¿De qué sirve que nosotros creemos un plan de trabajo de universidades, de, de, de hospitales si primero tenemos nosotros prácticamente de lado a la ciudadanía del Cantón Quevedo con la delincuencia, la inseguridad falta de agua eh, falta de servicios básicos no existe trabajo eh, entonces no podemos nosotros permitir que la obra física solamente comience a explotar en desarrollo y que el pueblo, la economía la inseguridad vaya quedando prácticamente ...de lado y vaya campeando, perjudicando a todo, a toda una sociedad que se llama Cantón Quevedo. Eh, dentro de este tipo de, de, de trabajo he venido trabajando conjuntamente, me he reunido con varias personas del medio... ...manifestándole incluso a compañeros de la Policía Nacional que ocupan rangos eh, jerárquicos, les he dicho que a veces... La culpa no solamente es del gobierno, sino la culpa son de los mismos organismos que no crean planes o proyectos de ley y que sean presentados de manera inmediata para que se ejecute. ¿De qué nos sirve a nosotros tener una policía si prácticamente la tenemos con las manos atadas? Entonces he venido contribuyendo positivamente, defendiendo a todas las personas que se han acercado a mí en el tema cuando pasamos lo que es el, el peor tema de la historia de la humanidad El tema de la pandemia por culpa de este virus eh, También eh, hice varios pronunciamientos Ayudando a las personas con pruebas eh, Con mascarillas, con lo que más se ha podido Con pocos recursos pero tratando de llegar Y siempre he dicho A las personas no hay que ayudarlas solamente con el, con el recurso En este caso como acostumbran ciertos sectores políticos Darle una dos libras de arroz un, un litrito de aceite del más turrito, no. A esas personas tienes que inyectarle económicamente para que esas personas puedan trabajar. Y es parte de mi proyecto. O sea, yo, yo busco un Quevedo de desarrollo, un Quevedo que tenga oportunidades y un Quevedo que pueda superarse más que otras ciudades de, de, de, del Ecuador, ¿no? Así es. Bueno, usted lo ha dicho, abogado, usted conoce ¿no? los problemas de Quevedo y durante estos cuatro, cuatro años, bueno, casi cuatro años, ya mismo Fenece, ya esta administración, pues ha contribuido, ¿no? No se ha quedado con los brazos cruzados como, eh, bueno, en algunos personajes, ¿no? Que recién están apareciendo. Entonces, podría decirse que de alguna manera usted se ha personado de los problemas que hay aquí en el Cantón Quevedo durante estos cuatro años de administración que no quedó, obviamente, usted como alcalde. Así es, efectivamente, mire, eh, comenzamos el año 2022, vienen personas que, que, que no se puede desmerecerla, son personas que también tienen una visión, busca un espacio político en el Cantón Quevedo, pero que lastimosamente no solamente ayudar a las personas es de 10 meses antes de una campaña política. Ayudar a una ciudad es estar constantemente en las buenas y en las malas, ofreciendo, dando, cumpliendo, en este caso no es que me he convertido en un crítico porque prácticamente solamente me tomaría el nombre de coger y hablar y no hacer nada, me he convertido en una persona que construye mediante el diálogo, mediante el discurso y he, y he permitido que se transformen muchas cosas negativas que se ha dado en el Cantón Quevedo, entonces lo mío no depende de, de que quiero buscar solamente un, un espacio para participar y para gobernar el, el Cantón Quevedo y bueno y me llamé, no, lo mío, lo mío tiene otra propuesta, lo mío lo mío viene con, con la gente del pueblo, con la gente de abajo, eh, con las personas que, que sufren a diario, las personas que tienen tantas necesidades, y no hablemos que son las personas de bajos recursos económicos, incluso las personas que manejan empresas, industrias, instituciones, son las personas que se sienten más golpeadas de la manera como se encuentra en este estado, nuestro cantón Quevedo, y así hemos venido eh, contribuyendo positivamente, manteniéndonos activos, hemos despreciado una serie de oportunidades que se nos han presentado. Eh, puestos muy importantes en el Cantón, puestos muy importantes en la provincia de Los Ríos, pero lo han hecho con el fin de, de dejarme a un lado y que yo no me siga eh, prácticamente construyendo como un político de, de una identidad netamente filosófica y como una raíz netamente eh, positiva, porque yo no puedo cambiar mi, mis raíces, yo no puedo decir hoy soy de derecha de izquierda y que mañana soy... de No, no, no, no. Yo tengo una identidad y esa identidad muere, que es mi gran honestidad, un gran trabajo y aquí estamos. Sin decir lo que somos, sin tratar de ocultar lo que nosotros creamos, pero siempre buscando algo positivo, ¿no? Así es. Bueno, estamos conversando con el abogado Ulises Naranjo eh, bueno, habíamos comentado al inicio que esta elección va a ser diferente, ¿no? Estamos en una época de pandemia, estamos en una época de crisis económica e inseguridad y, y bueno, también temas sociales, eh, temas sanitarios que se ven día a día aquí en el Cantón Quevedo y a nivel nacional. Abogado, eh, coméntenos, bueno, usted se ha reunido, ¿no? Con sectores, ¿no? Conoce las realidades. En, ¿Cuáles serían es, esos enfoques que usted debería tomar en cuenta, o que piensa tomar en cuenta eh, en caso de, de no sé, de, de que su proyecto pues avance? A ver, sí hay muchos proyectos muy importantes para nuestra ciudad de Quevedo, yo no es que digo que voy a dejar de lado lo que es la obra pública y, y, y ya, no, hay que hacer la obra pública, pero ahorita en este momento lo más importante es el pueblo, es la gente, es tratar de, de luchar de la mano con ellos no dejarlos de lado he escuchado que a veces dicen que tal sector del gobierno no tiene nada que ver con la seguridad, que, que esto y que el otro y prácticamente el pueblo jódanse, muéranse sálvense como, les de la, como puedan, como les dé la gana lo primero que de ser electo o de llegar prácticamente a, a la alcaldía de, del Cantón Quevedo hay que buscar es eh, la seguridad ¿Cómo buscar la seguridad? Nosotros como, como, como personas naturales y luego como personas jurídicas, lo importante es exigiendo al gobierno central que de manera inmediata reforme eh, varias leyes que, que están causando una problemática social y que está permitiendo que se prolifere más la delincuencia. Exigir de manera inmediata la destitución de todos los jueces que se encuentran nombrados en la República del Ecuador para que existan nuevamente concursos de mérito y oposición y entren verdaderos jueces que vayan a luchar y vayan a tratar de erradicar la delincuencia dentro del país. Si nosotros logramos eso con un soporte social, con la ayuda de 200.000 quevedeños y reuniéndonos con demás cantones del cantón, de, con más cantones del Ecuador, créanme que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el gobierno va a sentir la presión. Ya no estamos nosotros para gobernar y decir, házmelo por favor, estamos aquí como actores políticos para exigir lo que nos corresponde. Y la Constitución de la República nosotros nos ampara de una u otra manera, empezando por el derecho a la resistencia y luego es el derecho a la petición. Así es. Bueno, abogado, Bueno, esta administración ha, ha destinado un presupuesto para la seguridad. Tengo entendido que también eh, se va a aperturar una UPC en, en la Venus, uno de los sectores más críticos del cantón Quevedo, mayor índice delictual, asimismo en la Galo Plaza, en, en la ruta del río, el, abajo del, en los bajos del mercado del río. Sin embargo, la problemática aquí es que eh, la Policía Nacional no tiene elementos. Antes habían 700 policías aquí en el cantón Quevedo, ahora hay 280 a raíz de un problema que ya todos conocemos. ¿Qué hacer en esos casos cuando no hay ese apoyo que hemos visto de parte del Gobierno Nacional, cuando realmente pues la competencia no lo, no lo tiene perdón, un Gobierno Municipal como debería ser? A ver, eh, la Constitución de la República le otorga al Gobierno Municipal parte de la com de la seguridad ciudadana. El Código Orgánico, que es el COTAD, también otorga la competencia a los gobiernos autónomos descentralizados, la, este, la seguridad ciudadana. Entonces, ¿qué es lo que está aconteciendo? Bueno, aplaudo, aplaudo como, como, como ciudadano del Cantón Quevedo que se formen esta serie de, de UPC en determinados sectores. Pero le puedo decir que, que, que la delincuencia no solamente se encuentra en, en, en un solo sector, la delincuencia se encuentra en todas partes, en todas partes. Y no podemos hablar de delincuencia, eh, el grupo subversivo que se mata, no podemos hablar de delincuencia el que roba, no podemos hablar de delincuencia, el que sustrae una cosa y no podemos, no podemos considerarlos a todos en un, en un, en un solo saco. Hay que saber diferenciar cuál es la delincuencia que está aquejando y causando esa, esa zozobra en el cantón Quevedo. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros crear tanto UPC si no tenemos? miembros activos de la Policía Nacional para que puedan estar cumpliendo una labor en determinado destacamento que son considerados los UPC. Es allí donde nosotros o donde las autoridades deben realizar reuniones emergentes, sin fotografías, sin, sin causar polémica, de que, que bueno eh, el fanatismo que siempre lo mantienen ellos, no sino que buscando... Eh, una verdadera acción, ¿qué es lo que ahora han tomado en consideración? Que a veces hasta me río con ingreso en las redes sociales. Ponen un escrito, ta ta ta. ta. Eh, el, el municipio fulano de tal este ha pedido al señor Guillermo Lazo que, acaso que el presidente de la República va a leer el Facebook de ellos o qué, señores. Las cosas se hacen con documentos documentos que son entregados en la parte administrativa de diferentes organismos y de allí pedir reuniones y de esas reuniones son las que deben salir los resultados positivos o negativos y luego de que se haya efectuado esa reunión allí poder transmitir el mensaje al pueblo pero no podemos nosotros recibir un mensaje anticipado que incluso es cuento porque a través del Facebook nadie se los va a leer eso han tomado ahora en consideración Quevedo, lastimosamente, y no solamente Quevedo, sino nuestro país entero, se encuentra azotado por la delincuencia. Existen varios grupos de terror, varias, varias organizaciones. Entonces, lo importante aquí es buscar una solución, pero una solución que no genere más muerte, sino buscar una solución que genere verdadera confianza en la ciudadanía. Así. Vuelvo y le repito. Dicen sobre la Venus del río Quevedo, eh, he escuchado, no he podido ver, por lo que veo que sale dentro de la prensa, que existe una guerra entre diferentes, entre diferentes sectores eh, denominados, tienen varios nombres, pero este tipo de personas son las que pelean territorio por droga, ¿no es cierto? ¿Y quién es el que está aquejando ahorita a la ciudadanía? Es el muchacho. El que se baja una moto y te pone una pistola y te roba es el asaltante. Siempre lo he manifestado y le he dicho a la Policía Nacional. Deben aprender a tratar a las organizaciones delictivas de un lado y al delincuente de menor escala en otro lado. Aquí quieren hacer todo una sola y al final no terminan haciendo nada. Así es. Entonces, ¿se puede tratar este tema de la inseguridad de parte de un gobierno municipal? Efectivamente. Yo en el año 2019... Bueno, no en el 2019... En el año 2014 hice un pronunciamiento eh, acorde a lo que manifiesta la Constitución de la República del Código Orgánico, que es el Cotat, eh, Manifiesta sobre la competencia que le corresponde al municipio, de, a, a los gobiernos autónomos descentralizados. Entre esos está el de nosotros. Entonces, eh, la ley es clara. La ley manifiesta qué es lo que debe hacer el gobierno autónomo descentralizado para salud, que tampoco la puede dejar de lado para seguridad que tampoco la puede dejar de lado, pero lastimosamente lo único que sacan decir es no es mi competencia, pero sí sería importantísimo que los medios de comunicación le digan, dígame usted en base legal o jurídicamente por qué usted manifiesta que no es su competencia. Y verá que no se lo van a contestar, porque lo único que hacen es ahorita bla bla bla bla y el pueblo aguante lo que sea. ¿Sabe usted que existe un rechazo casi mayoritario ...del pueblo del Cantón Quevedo en contra de las autoridades locales de este Cantón... ...por parte de que han descuidado el tema de la seguridad. Entonces, lo que sí le tengo que manifestar, compañera periodista y a la ciudadanía entera... ...es que al gobierno autónomo descentralizado sí le corresponde lo que es el tema de la seguridad. Lo digo de esta manera, como abogado, soy conocedor de la ley... Y bueno, y en el caso de, de, de participar dentro de las próximas elecciones, de manera inmediata será nuestro proyecto y buscaremos eh, darles resultados a la ciudadanía. ¿no? Así es, bueno, estamos conversando con el abogado Ulises Naranjo, eh, el interés de participar en las próximas elecciones, como ya hemos visto que hay algunos cuadros ¿no? que ya están buscando movimientos, están dándose a conocer a la ciudadanía, apersonándose en diferentes eh, cal, cal, cal, perdón, eh, diferentes problemas no vicisitudes que pasan peripecias que pasan la población quevedeña hemos visto el caso de las inundaciones ¿no? que muchas empresas privadas también se apersonaron personajes ya que están dentro de la política y bueno ya hemos visto que ya se están moviendo las piezas ya a menos de un año de, de estas elecciones abogado coméntenos un poco el partido político que que lo respalda usted, eh, cómo, ustedes, eh, cómo se están preparando, ¿no? también sé que están recolectando las firmas, otros movimientos para la inscripción y finalmente, bueno, cómo, cómo se están eh, preparando para las próximas elecciones. Bueno, el movimiento que, que tengo el agrado de pertenecer es el movimiento Juntos Podemos eh, de la lista 33, eh, el presidente nacional en este caso es el ingeniero, mi gran amigo Paul Carrasco, eh, actualmente nos encontramos en una nueva etapa de, del movimiento Juntos Podemos hemos presentado prácticamente el proyecto a nivel nacional que se denomina reto eh, a la cual estamos buscando la renovación total de todos los cuadros nacional provincial y cantonal y buscar nuevos elementos que, que trabajen con esa ideología, que no busquen solamente un espacio al mejor movimiento político, sino que de manera personal aprendamos a luchar para que el pueblo, en este caso si es el movimiento nacional, el país entero también luche en conjunto con el movimiento para no esperar que las cosas nos lleguen de manera fácil. Eh, sí, venimos trabajando en diferentes sectores, en el Cantón, Quevedo, manteniendo reuniones. Primero, el tema más importante ahorita es la seguridad, que la gente manifiesta qué es lo que se puede hacer. Segundo, es el tema de la falta de economía, esta pandemia prácticamente ha quebrado a muchas familias del Cantón Quevedo, no hay trabajo y si hay trabajo hay a medias, los restaurantes, las empresas, eh, hoteles, la, la mediana y pequeña industria, el emprendedor no puede despegar económicamente porque la economía no fluye como debe fluir de manera normal, tanto es así que parece mentira pero la inseguridad, eh, permite que un, un, un local abra, no abra, abra media, cierre o estar a, a la zozobra, dejan de contratar personal, entonces ahí viene el desempleo, viene el problema y eso es lo que está pasando ahorita en el Cantón Quevedo. Entonces hemos tomado en consideración eso con la lista 33, de, de buscar planteamientos inmediatos para dar eh, respuestas positivas. Eh, recordemos que no solamente podemos decir que pretendemos ser candidato, pero no tenemos nosotros una propuesta. Hacer eso, siempre lo he dicho, es ser irresponsable. Ya el pueblo de Quevedo y el país entero, para propuestas irresponsables creo que ya han pasado mucho. ¿Cuál es el director cantonal de su partido? ¿Ustedes ya eligieron? ¿Quién le Usted habla? De... Ulises Naranjo? Bien. Director cantonal. ¿Ya hicieron entonces las asambleas? Ah, tratando de llegar y, y, y de conseguir algo para tratar de, de, de, de focalizarnos eh, más que todo a muchos sectores de, del país en este caso el cantón quevedo que están completamente hasta aquí económicamente no así es bueno juntos podemos lista 11 sería el 33 lista 33 perdón lista 33 sería el partido que, que bueno que, que usted pues estaría participando no para la alcaldía de quevedo eh, ¿cuántos eh, miembros hay en el partido? ¿ustedes están ya recolectando firmas, afiliaciones? Hemos visto que algunos partidos se están moviendo, ¿ustedes qué están haciendo en este caso también para el tema de la parrilla política? Para que comiencen a interesarse en un partido claro. vemos que hay partidos que son más fuertes, ¿no? Pero eso no significa eh, eh, generalmente en las seccionales pues eh, juega todo, ¿no? El partido la figura como tal, entonces eh, juntos podemos es un partido no tan fuerte, pero eh, ¿cómo están ustedes eh, para que queden en la retina ¿no? de, de la población quevedeña y al final pues tengan el respaldo que necesitan. Le comento algo que sobre el tema de la, de la afiliación, les soy honesto, es, es una farsa, es una farsa. El CNE mantiene un sinnúmero de firmas de personas que están afiliadas en diferentes partidos, partidos políticos. Yo le diría, yo puedo firmar en el partido A, en el partido B, en el partido C, pero yo estoy afiliado ya a un solo partido político. Y bueno, ese es el parapeto de ay, que recojamos firmas, eso es para ca causar este, un asombro que lo ciudadanos digan, ay, están trabajando, no se dejen engañar, eso, eso es cuento, ya eso, eso no existe de la afiliación, eso es falso. Esas es personas que no tienen una mentalidad positiva de cómo poder llegar a la ciudadanía, y no se sorprendan cuando le vayan a llegar por ahí con un litro de aceite, dos libras de arroz, una taza de chocolate, que es lo mínimo que hacen. Incluso, por ahí andan regalando. Ciertas cosas que con el ánimo de acabar con la pobreza del cantón qué que ve. ¿Usted cree que una taza de chocolate y un pan va a terminar con la pobreza del cantón? Pero bueno, hay que dejarlos que sigan, eh, sigan haciendo este tipo de, de labores, que no es malo porque al final aunque sea llena un ratito el estómago, ¿no? Pero el cantón que viene y el país entero necesita son oportunidades, ¿no es cierto? Dejen de, de lado ya el cuento de las afiliaciones. Nosotros como movimiento político... Si nos mantenemos en este momento, vamos a hacer la, la, la elección de la directiva provincial de Los Ríos. En este caso, eh, creo que se va a ratificar eh, la, la, la posición de la presidenta provincial, que es la ingeniera Priscila Puga, eh, ella es de Vinces, ella está trabajando también en este tipo de temas, en el Cantón Quevedo, bueno, eh, era el fin de mantener la misma estructura, pero por una postura mía, le dije que, que si es necesario que se someta nuevamente a elecciones lo que es el Cantón Quevedo, por cuanto existen miembros que prácticamente no han cumplido con los lineamientos de, de nuestros estatutos y reglamentos y entonces no podemos nosotros eh, tener cuadros llenos solamente con nombres sino necesitamos personas que sean de trabajo. Estamos en eso a nivel nacional, por eso se llama reto, que es la renovación total de lista 33 Juntos Podemos. Así es, bueno, ahí está la información del abogado Ulises Naranjo, eh, presidente en este caso del, del partido Juntos Podemos, lista 33 a nivel cantonal que lo está encabezando, no está enfrente y bueno, y muestra un poco sus ideas. Y hemos visto también, abogado, que usted es muy activo en redes sociales, genera mucha opinión en redes sociales. En, eh, ...con videos, fotografías, temas coyunturales... Eh, ...¿cómo usted ha visto eh, ¿cómo ha visto el panorama actual en el Cantón Quevedo? ¿Cómo, ¿Cómo está la situación? Vemos que usted está pendiente de todos los temas que ocurren aquí en el Cantón. Sí, es que ¿verá, verá, la persona que le apasiona la política... ...y la persona que tiene convicción de servicio... ...no social, sino servicio gubernamental... ...y al hablar de servicio gubernamental es la capacidad y la inteligencia que uno tiene en base a la preparación que vaya adquiriendo, bien académicamente o de manera autónoma. Eh, bueno, por lo que puedo ver el Cantón Quevedo, no, no, no existe ninguna variedad, es lo que se ha venido aconteciendo durante los 25 años atrás, eh, no ha habido ningún desarrollo, veo que se está haciendo ahorita un paso a desnivel, eh, bueno, la inversión es grande que ha hecho el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a veces personas que dicen que lo del el municipio es el ministerio eh, el municipio se mantiene en lo mismo por ahí ha hecho unas que otras cosas pero nada que genere un impacto social en el Cantón Quevedo eh, la misma manera de gobernar de XY y otras personas que han estado como alcaldes No, no tengo, no tengo algo positivo que decir del Cantón Quevedo, es lo que hemos visto toda la vida y lo mismo que la gente va a seguir diciendo, no se hace nada, por ahí veo que están gastando el dinero en ciertas figuritas multicolores que han puesto, que bueno, algún momento tendremos que nosotros tomar en consideración y ver por qué ha sucedido ese tipo de payasada. ¿no? Bueno, también una de las... Eh, podría decirse metas que tenía la actual administración era la fiscalización era es un tema eh, muy complejo le digo porque bueno uno también anda en el pulso ahí de, de, en este tema de, de conversar con los funcionarios la fiscalía no se ha pronunciado con el tema del soterramiento ya dos años, eh, no sé si usted desea opinar también ...se pretende hacer un tipo de fiscalización... ...¿Usted qué piensa acerca de esto? A ver, le comento que los temas de fiscalización... ...y se lo digo así... ...el pueblo de Quevedo... ...tómenlo en cuenta y no lo olviden jamás... ...la persona que entra a una administración... ...en este caso, un nuevo alcalde... solo puede gobernar, puede fiscalizar... ...la administración anterior a la que él está... ...en este caso, de Ulises Naranjo llegar a la alcaldía... Yo no puedo fiscalizar la labor de Jorge Domínguez. Es completamente difícil. Es mentira. En este caso le correspondía a la administración actual haber fiscalizado. Ahora, el punto vamos allá de por qué envían un documento, aparentemente una denuncia a la fiscalía. Le comento algo que ese no es el proceso que se debe haber realizado. La fiscalización es la evaluación numérica, la evaluación material y la evaluación física que debió haber hecho el municipio del Cantón Quevedo en la inversión que se efectuó en el paso a ese nivel. Vamos a hablar en la evaluación numérica, cuántos eh, quintales de varilla, cuánto de cemento, cuánto de... Esa es la evaluación numérica de cuánto se invirtió y efectivamente en base a la fiscalización de un perito especializado en ingeniero civil para que acredite si efectivamente ese fue el gasto. Una fiscalización de la obra para ver si cumple con las características establecidas dentro de los reglamentos de construcción que en este caso, por ejemplo, las aceras que tiene la avenida 7 de octubre son aceras que se encuentran completamente abajo a lo establecido de la norma que es 18 centímetros aproximadamente. Entonces eso debe haber hecho el municipio de Quevedo, eso es fiscalizar. Luego de eso cuando hayan realizado esa fiscalización sobre el soterramiento, si es que efectivamente se encuentran los candales donde van a ser introducidos los tubos, si es que efectivamente se encuentran lo que es las, las reuniones mantenidas con los diferentes sectores en el CNT, eh, eh, telefónicas, eh, internet si es que efectivamente se si realizó esa reunión y existe ese convenio que es un acuerdo para que estas instituciones hagan el soterramiento respectivo de todas sus instalaciones eso se llama fiscalizar pero lastimosamente aquí envían un documento fiscalía, investigue Fiscalía no tiene por qué investigar eso. Fiscalía investiga cuando se detecta el delito. Entonces, ¿quién debió haber fiscalizado? Es el municipio del Cantón Quevedo, en conjunto con todo el cuerpo colegiado de alcaldes y concejales, haber efectuado el peritaje respectivo, luego que se haya detectado el delito la insolvencia de material, insolvencia de estructura, insolvencia económica, bueno, y tantas cosas, allí debió haber enviado a la Contraloría General del Estado el informe para que la Contraloría General del Estado califique y de allí, con toda la calificación y el peritaje, la Contraloría y que el municipio de Quevedo decía en esta obra no se invirtió 5 millones de dólares, solamente se invirtieron 2 millones de dólares. Allí, investiguense dónde están los 3 millones. Ahí actúa la fiscalía. Pero lastimosamente... Créame que, que estamos en un circo y lastimosamente vendrán candidatos a la alcaldía del Cantón Quevedo y hablarán cosas que ni siquiera son completamente acorde a la realidad. Es el momento que el pueblo del Cantón Quevedo tome una decisión. ¿Sabes cuándo el Cantón Quevedo va a, a poder cambiar del esquema estructural de, de, de, de, de, del sector de la obra pública? Cuando existan verdaderos gobernantes que vayan con decisión y no tengan compromiso con nadie. Bueno, pienso que aquí estoy yo, ¿no? Así es, bueno, de, más adelante de pronto igual eh, en una entrevista vamos a profundizar ya cuando esté ya la efervescencia política, conocer más a detalles los proyectos, ¿no? Por el momento esos son los propósitos del abogado Ulises Naranjo. Abogado, eh, déjenos con su mensaje final, ¿qué le diría usted a los quevedeños en estos momentos? A la ciudadanía del cantón quevedo. Primero, que no pierdan la fe. Y segundo, es que tomen una buena decisión. Si ustedes quieren salir de la realidad en la que nosotros vivimos, aprendan a buscar verdaderos gobernantes. Primero, que no tengan compromisos y que no busquen una pasión personal. Y segundo, aprendan a buscar que esos gobernantes cumplan con la realidad que ha sido establecida en una propuesta de campaña. Si una persona no te cumple lo que estableció o lo que ofreció en una promesa de campaña, eso es un delito. Y no haberlo hecho en el primer año de administración o hasta un año antes de concluir su administración, lastimosamente eso es causa por una revocatoria de mandato. De mí, lo que pueden encontrar es seriedad, honestidad, un amigo, eso sí no me ando riendo con todo mundo porque no soy loco saludando a cualquiera saludo al que conozco, y el que se acerca conmigo pues bueno, seremos buenos amigos y aquí está Ulises Naranja vamos para adelante, Quevedo, es el momento de tomar una decisión, cuidémonos no saquen sus teléfonos en las calles y hay que poner un poquito de fuerza para que no se cause daño a nuestra familia y a nuestra integridad por parte de la delincuencia vamos a hacer las cosas bien y es el momento de que ustedes nos ayuden para poder gobernar y cambiar positivamente a Quevedo. Así es, bueno, agradecemos al abogado Ulises Naranjo por eh, su información, no, su intención también eh, de, de darnos a conocer los propósitos que tiene para mejorar la ciudad de Quevedo en todos los aspectos. no. Y a ustedes también, amigos, seguidores del día, gracias por estar sintonizados. Eh, no se olviden compartir la información, dejar sus comentarios, nos interesa saber mucho acerca de lo que se está viendo actualmente en la ciudad, en la provincia de Los Ríos y cómo se está moviendo ya este tema político. ¿No? Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.